...de rosa, que ese camino te lleva a la perdición, pero también hay un camino estrecho de agosto pero ese te lleva a la gloria de Dios, bendito sea Dios, ese camino, hermana, se ha hecho para andar no para sentarte, de encontrarás muchos problemas, con tribulaciones, pero con la duda de Dios, porque Dios te está diciendo, no tengáis miedo, sé valiente, sé luchar, que voy con delante con vosotros, bendito Señor, porque David, hermano, luchó con el gigante, pero tenía esa fe, tenía esa fe porque estaba respaldado por el Espíritu Santo, por eso venció. También nosotros, hermanas, estamos respaldados por el Espíritu Santo. Sí, con mucha alegría que ya no moro yo, eh. mora Cristo en mí, bendito sea Dios, hermanas hasta aquí, que Dios bendiga a todos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ayer de verdad que gozé. Gocí porque cuando estábamos todos, antes de meternos al agua, estábamos todos frente del río, estábamos tocando palmitas y de verdad que me gocí. Amén. Porque me se representó el huerto del Lere. Todos vestidos de blanco, la gocí, de verdad. Luego mi hermano José y nuestro hermano aquí el pastor, en el agua conquistando, eso fue un gozo grande. Amén. Y doy gracias al Señor Jesucristo. Por tocarle, porque toda aquella persona que no tenga Cristo en dentro de su corazón, lo veo muy pobre. El que sea muy rico de dinero, pero el que no tenga. El que no tenga al Señor Jesucristo en el corazón, pues lo veo un pobre. Un pobrecito, muy pobre, muy pobre, teniendo a Jesucristo en el corazón, lo veo todo porque tiene al Salvador. Porque el Señor Jesucristo nos ha recogido a toda su generación en sus brazos. Gracias, Padre mío, por haberle, por habernos cogido. En el nombre de tu Dios aquí. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo quería deciros, no, que no me va a usted Sentí es que un gozo en mi alma muy grande. Gloria a Dios. Luego quería deciros que si en algo hice mal, pido perdón al Señor. Yo creo que no, pero era tanto mi gozo porque sentía que me hizo no Luego estaba muy contenta porque todos vosotros, hermanicos y hermanicas, he encontrado una gran familia. Y estoy es mi gozo con todos vosotros. Bendito seis, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Los saludo en el nombre de Cristo. Cuando pues yo hermano, como dicen los hermanos aquí, pues para mí la el bautismo era una cosa que no entendía. Yo lo digo sinceramente, no lo entendía. Pero cuando fuimos ahí en el río, ya para que todo el relato del bautismo, ¿no? cuando mis pies tocaban en el río del agua y estaba metiéndome, sentí una sensación de mucha responsabilidad para mí. Fui algo que me vino con una gran responsabilidad. Y para mí dio la gloria del Señor que se manifestó en un momento eso. Por eso yo creo que Jesús solamente, bueno solamente, sino se le manifiesta más a los incrédulos. Yo ese momento era un incrédulo de ese botín No lo entendía. Entonces Jesús se manifestó y, diciéndome la verdad que. Que el bautismo del agua es necesario. Eh, porque a partir del agua es cuando se deja uno ahí lo en pecado, el nombre viejo que se dice. De cómo renacer de nuevo y seguir la vida ya la nueva. ¡Amén! Que Dios lo bendiga solamente la vez. de haberme mortizado yo porque yo sabía en, en mi corazón que sabía que iba a mortizarme El gozo fue al decir a mi mujer que se mortizara y sin ningún reproche me dijo que sí. amén Quisiera y me alegraría mucho que aunque solo haya sido a Dios, que supiera cada uno de los que se han sido mortificados. Porque no por nada, pero también los estoy grabando en una cinta y es muy bonito tenerlos de recuerdo. Amén. Gloria a Dios. Amén. y el chus que toman en el agua Vida como que la presencia de Dios que frotaba por toda, frotaba por el agua y yo sentí un mozo que no, no sabía ni lo que hacía si cantar o chillar del mozo que sentí amén y quiero dar gracias también porque tengo a mi papá mi mamá convertido a mis hermanos a mis tíos a mis tías amén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 Padre Santo y Dios nuestro, Señor, he aquí presentamos esta niña, Señor mío, Jané, para que tú la recibas, Padre mío, como hija tuya, Padre, que tú la aceptes en tu santa familia, Padre mío, para que el día de mañana te sirva cantando, Dios mío, tus alabanzas, y que tú la recibas con amor y voto en el nombre de Cristo te la presentamos. Amén. Niño de que no se hace para el niño, para que tú, Padre, lo cuentes en un mar de tu familia, Señor mío, para que el día de mañana, Padre, tú seas quien dirija su vida, para quien dirija te de sus caminos, Padre Santo, y te sirva, Padre, pudiendo predicar tu palabra dando el testimonio de ti. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, te lo presentamos. Padre Señor nuestro, Dios mío, te presentamos a este niño, Señor para que tú los recibas, Padre mío, como un más de tu familia, Señor mío. Que tú dirijas su vida y endereces sus caminos. Para que el día de mañana, Señor, testifique tu palabra y dé testimonio de Dios. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, te lo presentamos. Y ahora, hermanos, a continuación vamos a presentar el pan y el vino en recordatorio de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y queremos poner en, en conocimiento del mundo entero, para que se entere el mundo de que solamente el pan y el vino simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo, nos dan la salvación. Porque solamente en Cristo hallamos la salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso quiero repetir una vez más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 Como dijo el Señor, todo aquel que comiere mi cuerpo y bebiere mi sangre no morirá jamás, porque tendrá vida eterna. Amén. Sabemos, hermanos, que no todos llegamos al mismo tiempo a su conocimiento. Yo sé por fe que muchos ya lo no hemos recibido, de que en él ha la salvación. Hay otros que aún parece que no han llegado a su conocimiento. Solamente pediría que rogaran al Señor que les ponga en su mente de que debemos participar el sacrificio del Señor Amén. aquel que no acepta el sacrificio del Señor no puede ser salvo pero yo sé que el Señor es misericordioso Amén. y en cada momento a cada uno en nuestras vidas nos hará reconocer que tomando el pan y el vino hallaremos la salvación Amén. y por eso como dice las escrituras según vuestra conciencia yo no puedo deciros tomar o no toméis dice que según vuestra conciencia así hagáis si creéis realmente que en el sacrificio del Señor hallaréis la vida, participad y haceros testigos de Cristo. Pero si así no lo creéis, no lo toméis, porque no va a hacer nada vuestra vida. Nada más que vais a comer pan y a beber vino. Gloria a Dios. Antes de ser entregado a su pasión, tomó pan. Dándolo de gracia, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comer todo de él porque este es mi cuerpo que por vosotros será entregado. haced esto en conmemoración mía y al mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándolo de gracias lo pasó a su discípulos diciendo tomar y beber todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que por muchos será derramada para perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía ven Señor Jesús amén Y en su mirada había... Ella saque al rotar era amor de lo de Dios, y aquella angustia en el monte volvía a clamar y aquel martí volvía a